¿Considera usted que el nuevo gobierno debe dedicar más recursos para las ayudas sociales? Esa es nuestra pregunta del día. ¿Considera usted que el nuevo gobierno debe dedicar más recursos a las ayudas sociales? Háganos el feedback, respóndanos al 829-451-3381 aquí en nuestro programa. Bueno, y aprovechamos para saludar y dar la bienvenida al amigo y compañero Francis Rodríguez que ya está con nosotros en este día. Adelante Francis. Gracias. Buenos días, Buenos días amado Carolina. Buenos días, Yeyang, Francis. Amables televidentes. No, yo lo que venía diciendo, no se pueden quejar. Lo dejé hablar con dos días sin pero estoy agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Y estaremos compartiendo, como cada mañana, de lunes a viernes, por el Canal 10 de Telenor, este es su programa de mañana. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Buenos días, Francis. Eh, bueno, vamos a ver cuál es eh, qué tenemos acá. Hay un tema bastante importante en la República, y es el tema de la conformación del gobierno, que ha estado haciendo a través de eh, la vía de Twitter el presidente electo Luis Abinader Corona. El presidente electo Luis Abinader continuó haciendo de conocimiento público quiénes serán las figuras que ocuparán los diferentes cargos dentro del gobierno que encabezará a partir del próximo domingo 16 de agosto. Como ya es costumbre, utilizó su cuenta de Twitter para anunciar ayer en la tarde la integración de una comisión interinstitucional para la conformación de un organismo único que dirija la política social del Estado. En otro de sus tweets anunció la designación del licenciado Francisco Antonio Tony Peña como se le conoce, en calidad de coordinador del Gabinete de Políticas Sociales. En este mismo orden, Gloria Reyes será la directora de Progresando con Solidaridad, quien también será miembro de esta comisión interinstitucional. A propósito del tema, considera usted que es oportuno el fortalecimiento de las ayudas sociales o los recursos y esfuerzos deberían destinarse a otros sectores como la educación, salud, oportunidades de empleo, entre otros. Vamos a ver qué opina Carolina Medina. Bien, amado, como eh, te decía, como decía hace unos segundos acá, en relación a la designación de Peña Guava, en lo particular no me, no me gustó la designación en lo que tiene que ver con la figura propiamente de Peñaguaba. Es una persona que entiendo que se ha beneficiado bastante del sistema político dominicano, pues tiene un apellido de peso y pienso que no ha hecho honor eh, a, a, en todo el sentido de la palabra a lo que son sus raíces. Hablar de Francisco... Eh, Peña Francisco. Gómez y hablar de Francisco Peña Guava. hay mucha distancia en lo que, tiene que, en lo que tiene que ver con el comportamiento y la visión de la política eh, y quiero destacar eh, una de las Asignaciones o la institución que dirigía este señor, Peña Guaba en su momento, en la Lotería Nacional, los escándalos no paraban al punto de que Leonel Fernández tuvo que destituirlo. ¿Pero qué hizo? Puso al hijo, que fue una bofetada a todo el país y este sector. Por los desacatos y el mal manejo de los recursos, prácticamente dejó una institución de, que manejaba, que manejaba mucho dinero, la dejó en quiebra. Y a raíz de esto, pues se dan una serie de cambios eh, en esta, en esta, en lo que era la Lotería Pero tú Nacional. Estás hablando de José Francisco Peñaguaba, no de no, no de este. De José Francisco okay, Peñaguaba. Okay. Porque este es el hermano. Ah, este es el hermano. Ah, este bueno, es el hermano. Este es Tony. Tuve un lapso. Este, es ah, este es Tony. Este es Francisco Antonio. No, este vamos no es Tony. a ponerla, vamos a ponerla, Este es Francisco. Este es Francisco. No, no, no. no, no, no. Vamos que, a ponerla... El imagen. que era aliado, el que es aliado del PLD, sí, es Tony. José, no, es José Francisco Peñaguaba, el gordo. Este es Tony que es aliado sí, es este, este, que todo este, el tiempo déjame. ha sido perreísta. el otro del bis el bis, del bis es, aliado a Lionel el, el, es, el ciertamente es el, peña, es el gordo que, totalmente espérate, espérate, sí el bis este es otro, el... Este otro. son hermanos de padre y madre todos. Sí. sí así es fue su hermano el que estaba involucrado en el escándalo luego es, Lionel sí, Fernández sí, pone al hijo y, y demás en lo particular ya siendo de este personaje no tendría mucho que aportar no no tengo la historia de él y el comportamiento a nivel político <risa> Y de lo que se espera que debe de ser eh, un ciudadano. ¿A cuántos días estamos ya eh, Nueve días, nueve días de, de, de que entre Luis Abinader y seguimos con, con las expectativas y lo que hemos preguntado cada vez que se habla de las designaciones, uno de los cargos más esperado es el del procurador o la procuradora de la República, eh, quién sería, de que sea una persona independiente, cómo será la elección, hay propuestas de ciudadanos que entienden que debe ser uno y otro, se han mencionado, pero hasta ahora hay un... Silencio, eh, vamos a decir que causa aún más expectativas, y creo que los días se acercan, se acercan. Y supongo que ya mediados de la semana que viene eh, se debará, ya deberemos nosotros de tener conformado totalmente lo que es el gabinete del presidente Luis Abinader y, por supuesto, en lo que tiene que ver con el tema de la justicia, quién la representará. Bien, gracias, Carolina. Yerian. Gracias, Amado. Miren, lo más importante de todo esto es ver las acciones ya que van a llevar a cabo los diferentes eh, ministros en sus posiciones. Ayer veía a propósito de, de las designaciones, una cosa es con guitarra, otra muy diferente es con violín o con tambora, me gustaría a mí, ¿verdad? decir, claro... Eh, Veíamos a Ito no quien era un ácido crítico de, del sistema, de lo que tiene que ver con los, con los combustibles. Él incluso creó una fórmula ahí y se la compartía a, a la gente. Decía él que eh, nosotros éramos dueños también de las la refinería, porque estábamos pagando una, una cantidad inmensa de impuestos y que, y que por tanto el precio de los combustibles, de, de acuerdo a él, era un robo. Pues resulta que, que, no sé si fue eh, una, una estrategia de Luis Abinader o un designio del destino, lo colocaron a él donde se pueden trabajar los precios de los combustibles. Pues ya ayer comenzó a cambiar el discurso y ahí eh, ustedes ven que estaba buscando ya justificaciones. No, miren, esa fórmula yo la hice, pero que ustedes saben que eso es una ley. que Y todo el mundo estaba esperando a que él dijera, sí, los precios de los combustibles van para abajo. Se vio patinando. Sí, se vio patinando ayer en la, en la entrevista. Y entonces, como que tú dices, caramba, eh, eh, tu, discur tu discurso de campaña era este, y está ahí, incluso Somos Pueblos se lo compartió, eh, que entiendo que fue muy correcto. Dice, pues, miren, recordando aquí lo que decía el, el próximo ministro de Industria y Comercio. Y ayer se vio patinando con aquello de los precios, porque una cosa es hablar de, de afuera, otra cosa es estar dentro. Eso es como y, cuando se llama al eh, diablo y verlo llegar. Eh, exactamente, bien. que no es lo mismo <risa> llamar al diablo que verlo llegar. Y entonces... ¿Qué es lo que yo creo que hay que esperar? Independientemente de las figuras, hasta ahora yo no veo gente manchada ahí, gente con ninguna trayectoria negativa dentro de las personas que se han designado. Evidentemente habrá gente con su cola porque va a llegar un momento ya en que Luis Abinader va a tener que comenzar a poner a su equipo, a su gente, porque si no, se, se va a ser ingobernable. A los PRMistas eh, que claro, no sido De ahora en adelante entiendo yo que ya él va a tener que comenzar a poner su gente, porque no es verdad, no es verdad que, que Luis Abinader va a ganar y va a colocar la gente que él quiera olvidándose de aquella gente que trabajó, porque lamentablemente, hay que entenderlo así, el que trabajó a favor de la campaña y que sacrificó años, de, de Incluso de dinero de y, de, de, y de trabajo De militante eh, Es un militante y, y exige Especialmente aquella gente que estuvieron más cerca Que yo no, no, hasta ahora he visto muy poca gente De la de él Y entonces ese mismo equipo Si no lo colocan en posiciones él que comienza a hacerle presión a través de las cámaras Y a bloquearle proyectos yo, Ayer hubo un movimiento importante Por agricultura en Santo Domingo que la policía tuvo que ir sí. a despejar a, lo, a eh, los compañeritos. Y esa parte sí si hay que destacársela siempre a Leonel Fernández como presidente. Sí. Que Leonel siempre supo gobernar eh, el país y independientemente... Vamos a apartar un poquitico ahora la, la, la, lo que tiene que ver con la corrupción, ¿verdad? Pero Go Leonel Fernández siempre supo mantener ese equilibrio entre gobernar el país y colocar la gente del partido y la gente que le apoyó. Eso sí, yo solo destaco a Leonel Fernández y es importante porque... Quien trabaja, por ejemplo, el caso de Fulvio Ureña, a Fulvio Ureña hay que colocarlo, pero no puede ser que se pasen 15 años en un proyecto político y cuando llega la oportunidad, entonces te traigan una gente de, de fuera. A, a, a Peleando por Luis ¿verdad? en todos eh, los cenarios. Como, como se dice en el campo, atajando para otro enlace. Entonces vamos a esperar a que, a que comience el, el nuevo gobierno de Luis Abinader y ver lo que pasa, porque una cosa es con guitarra y otra diferente, muy con, con violín. Bien, Francis. Bueno, miren, yo sigo insistiendo en que la fórmula encontrada por Luis Abinader ha sido correcta y, y viabiliza o, in, o hace entender, aunque no diga palabras eh, físicamente, hace entender cuál es su visión de las cosas. Es decir, va mandando mensaje a través de las designaciones. En esta fórmula, ustedes recuerdan lo que se presentó desde el inicio, nosotros tuvimos aquí lista de cómo iba a ser el gabinete, de gente planificándole o indicándole cuál era el gabinete y creyéndose otro grupo de que eso salía oficialmente de los círculos de Luis. Él rompió con eso. Utilizó la herramienta del Twitter, primero porque no hay mucho tiempo. Es una transición corta, muy accidentada, producto del, de, de la pandemia. Ahora, con las designaciones de ayer y la pregunta de hoy, hago la 1, Yo creo que la asistencia social en el presupuesto nacional está más que correcta. Y se está cumpliendo al pie de la letra. Y esa inversión que se pueda hacer de necesidad por producto de la pandemia o producto de una cuarentena, si nos vuelven a encerrar, Obviamente que el Estado tendrá que utilizar más recursos. En este periodo que hemos vivido de cuarentena y desescalada, el Estado invirtió una cantidad de dinero para poder sostener esa cuarentena y para poder sostener parte de la economía que estaba funcionando, que a la vez sabemos que andamos en unos reportes críticos de no cotización en la TCS, lo que nos dice que por empresas o medianas anda alrededor de 28 mil personas sin trabajo. ¿Cuántas? 28 mil personas. Comparado, es decir, eso es un cálculo, la cantidad de empresas que cotizan y, la que no están, y, lo, y los empleados que no están cotizando. Entonces, eso promedia entre empresas de 10, 15, empleados de 20 pero promedia en toda cuando tú la unes, la cantidad de empresas por la cantidad de desempleados te da como 28 mil eh, empleados que no están en ningún lado. Entonces, lo único que tiene que hacer el presidente entrante es conocer la realidad de cómo recibe el manejo de la pandemia. Y esa asistencia social, que es lo único que se podría utilizar, la asistencia social, a menos que no se utilice como se estuvo utilizando hasta la fecha para politiquería, bien se puede emplear los recursos aprobados, más aquellos que ha recibido porque no nos han dado ningún tipo de información de los 1.200 millones de dólares que recibió el Estado durante el estado de pandemia como producto de la cooperación, y yo no quisiera que cuando se haga ese inventario me digan que fue un, fueron utilizados en esos cuatro meses de pandemia, que eran lo mismo cuatro meses de campaña, porque ha, ha, ha, ha fracasado en la asistencia social y la administración de ese dinero que debió de ser distribuido para contrarrestar el embate de no estar laborando y estar encerrado. Es lo único que a mí me preocupa. Bueno, gracias Francis. Pienso que eso que decía ayer Jan, que también yo lo he advertido, la mayoría de la gente, sobre todo los cargos importantes que serían los, de, los ministerios, están en manos, a excepción de Fulcar, de gente que no es exactamente un líder político del PRM, una gente con, sino de gente que muchos de ellos que vienen de... Eh, esas, esos organismos que se. Sectores privados. Sector externo, como le llaman. Uh -huh. Exacto. Y el sector externo. Que y mira, le está haciendo presión como quiera a ese sector. Porque aún quieren más. Bueno. La sociedad civil está presionando. Sí. Bueno. El asunto está en lo siguiente. Yo pienso que él debe de, de, de eh, gobernar con su gente. Eso le va a crear una situación a partir del 16 de agosto. Mira lo que le pasó Por, a Danilo. Porque, qué va a, pasar, ¿qué va a pasar con esa gente que, que él está nombrando? Esa gente va a poner a los, a los que ellos conocen y en los que confían, que no son militantes, ni, ni sacan no, banderas, no, ni salen a, la, a ni los, los mítines. No son los dirigentes medios del partido, no. ni los dirigentes bajos del partido. Van a buscar gente especialista, técnicos, eh, conocedores de temas, de otras latitudes, de otros litorales. Independientemente del partido sí. que sean, lo van a traer porque son la gente en quien confía. Los, los operativos, la gente que... Por es. ejemplo, un Alejandro W., no va a poner, en, pienso yo, no, no, no, no, no va a poner no, no, por no, no. poner. O sea, no se ha Alejandro. Por eso. Y ah. menos Alejandro, Alejandro es un técnico, y, y Alejandro es un técnico el que confía en los técnicos, no sí. en los políticos. Correct. Un Carlos Pimentel, o sea, no, no te va a poner por decir, no, yo tengo que poner perremita va a poner gente que entienda que va a cumplir claro, con su norte, es, con su claro, visión claro, de, claro de gerenciar. Sí. Va a poner gente que no tenga que ir a aprender a los cargos, sino que ya lleve un conocimiento para aportar a ese conocimiento. Que no es malo, pero en la política de este país es una jodienda. A cualquiera se le calienta la paila. Para que lo sepa. Y se le queman los frijoles. Exactamente. Entonces, tú no puedes comenzar un gobierno con ruido. Eso es peligroso. Y lo van a hacer los compañeritos. Y entonces va a tener un ruido adentro y un ruido afuera. Porque el procurador que venga va a tener que cumplir con lo que está pidiendo la caverna. Gente presa. Es lo que quiere la gente. Van a tener que meter dos. Tres, no, ¿Y qué, venganza. ¿Y quién es que la caverna? ¿Eh? ¿Quién es la caverna? La mayoría de este país, del sí. pueblo dominicano, que lo quiere Ser de gente venganza. Presa. Este es un país donde la, la sociedad gente. sociedad de la venganza. Este es un país donde la gente. Lo que quiere ver sangre. Sí, sí, claro. Cabezas <risa> <risa> <Aquí, risa> un... cortadas. Pero hay eso solamente sabe. es cuando, está la, cua, cuando es en la acera del frente, amado. Cuando está cerca de mí, que. Un chancecito que me den que ah, me pero tratan, verdad, tú sabes sí. sed de justicia. Óyeme, este es un país que si no hay preso no hay proceso. Mira <risa> lo que piensan de todo el que pueden en la calle. Señores, eso sí. no es así. Ya, ya, ya se quedó así lo de eh, eh, Argeni por allá. Sí, exacta, exactamente. Y, y el abogado eh, eh, bien... Eh, Aquí enterado. hay un productor de programa. Ay. Aquí hay un productor de programa que es un comunicador que cuando tiene una fotografía de un acontecimiento dice, si no tiene sangre, no me sirve. ¡Ay! <risa> ay, ay, ay ¡Qué fuerte! ¡Dios! No, si ¡Qué no fuerte! ¿Eh? No, si no por, tiene por sangre. No, pero no, verdad. No ey, pero uno verdad. se ríe, como dicen los muchachos, pero ay, verdad. Ay, no, no, no, no, bueno, eso. eso Y finalmente, para, para que redondiemos, yo tengo una preocupación que la esterné aquí en un comentario que hice. Y es lo siguiente, tendrá esa gente, porque el gabinete que está armando Luis Abinader es un gabinete de élite, no solamente élite intelectual, sino también élite social y económica. Sí. Vamos a ver, vamos a sacarle los cuartos a cada uno de ellos, ahí. para que ustedes vean la clase de gente que hay ahí. ¿Tendrá esa gente conciencia de lo que pasa en barrios perdidos en la geografía nacional, lo que pasa en el campo? ¿Eh? Porque no es lo mismo tú hablar de miseria sin haber tocado la miseria. Pero, no es lo mismo hablar de pobreza sin haber tocado ni vivido la y pobreza. Y los que están, que vienen de esa pobreza, lo han hecho. Bueno, Usted Sería pero, bueno también poner sí, ese pero por en, lo menos, en balance, Pero por lo menos estos son traidores a su propia condición humana. Los otros son desconocedores de lo que ocurre, que es peor todavía. ¿Me bueno. ¿No entiendes? Mira, eso me preocupa. Qué terrible. Sí. Puede, ser, puede ser un handicap para el inicio de lo, que hace, de lo que será el gobierno de Luis Abinader. Yo sigo dándole eh, el, la, el compás de, como decimos... ¿eh? El compás de espera. Claro, porque es que hay que permitirle que ya se desarrolle, claro. que, que empiece a tomar las medidas. Bueno, antes de ayer el tema era el Fomper, pero dentro del Fomper... A Luis Abinader hay que explicarle, y él, bueno, no hay que explicarle, porque al estar cercano a esos sectores, y Itavo, que yo que son de las empresas que se fue recapitalizando, el Pérez es el representante de las acciones del 49% de todas esas empresas, porque aunque hayan satanizado a Leonel, era obligatorio hacerlo, entregarle al sector privado con, con participación dominicana de su estado, en esas empresas, y eso fue cuando empezó el neoliberalismo que conocemos, que ya en el 2008 se asistía a su sepelio, es decir, se estaba enterrando porque era otra etapa. Ahora, el Fomper, de lo poco que sucedió en el 16 en el 15, en manos del procurador Domínguez Brito, cuya oficina Domínguez Brito, dirigida por Pedro Domínguez Brito, hermano del procurador, era el abogado de la... Hey Jaina, quienes debían de pagar 10 mil millones de dólares que le debían. Crearon una situación de dudas en torno a los abogados que se ganarían unos 500 millones de pesos por su trabajo. Pero caramba, si me van a recuperar 10 mil millones que no lo querían, que no lo tenían, no le permitieron. Sacaron a Izquierdo quien fue quien lo... Y para darle una galleta a Izquierdo, le pusieron al que está ahora, que Izquierdo lo había sacado por bandido. A Fernando. Correcto. Fernando y ahora viene Fernando Rosa a aparentar que él es el santo. Entonces, a Luis Abinader hay que decirle que Danilo Medina, a través de la Procuraduría, se archivó ese, ese, ese, ese cobro compulsivo y el Estado dejó de percibir eso. Y apenas lo que han pagado entre las dos son 8 mil millones de dólares. Es decir, ¿qué es mejor? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hay que decírselo, hay, a él hay que advertírselo. Y Domínguez Brito, hermano de Pedro Domínguez Brito, la misma oficina de Domínguez Brito, porque Domínguez Brito se salió y dejó a Pedro. Pero es oficina de él. Pero, Pero es él. ¿Tú estás de acuerdo o no con la eliminación del Fomper? No, porque esa es, es la garantía de la estructura ...del Estado Dominicano como accionista de esas Te voy empresas. A hacer una pregunta, Ahora, Francis. lo que tú tienes que hacer es que lo que está diseñado para hacer inversión el FOMPER, teniendo nosotros una asistencia social y el gabinete ese social que se formó, ¿por qué tiene que ser de asistencia social y no de reinversión y de mantenimiento del Estado? Correcto. O sea, cuando nos vamos... Porque no somos locos. Aquí a veces hacen cosas los políticos de locos. Tú estás perfectamente claro y conoces Pero bien claro, ¿Cuál es la misma. Luis Abinader puede, puede garantizar la salud a través de eso. Pero es que, o sea, cuando tú vas a lo que es la institución en sí, tú te preguntas y ves, o sea, ¿cuál es la necesidad de tenerlo? Ya, yo, tú voy lo, a, yo voy a explicar en mi turno sí, entonces, qué es lo que está pasando en este país. Que vamos, le estamos dando... Estamos justificando lo mal hecho Porque supuestamente no hay ley ni constitución cuando Yo lo, vamos, voy a lo que hay Ahí a ese punto tú te refieres Entonces sí. cuando vamos a lo que ha realizado el FOMPER Y sin hablar de la nómina Correcto. descarada que tiene Tú dices cuál ha sido O para qué ha sido Si no ha cumplido con el rol Que se, que se prometió ser en principio Entonces cuando Tú tienes todo ese panorama, tú dices, bueno, pero yo no tengo la necesidad como estado de tener un gasto y de que a través de una institución más estén manejando recursos que yo lo puedo mandar directamente al Ministerio de Salud, Oye, que lo puedo mandar directamente a, al Ministerio de Educación. Y los legisladores, que ¿para qué que están? Vamos a una llamada a Para Bien, nada. Gracias. Bien, gracias. Los legisladores, para adelante, nada. Buenos días. Buen día. Buen Buen bienvenido día. Bienvenido a mi hijo. Ah, hola, hola, hola, hola. Buenos días. Ya pasaremos por allá. Dios mediante, porque tengo dos días fuera de la ciudad. Ay sí, mira, eh, recuerda que saludar a Melba García en la urbanización Ah, sí. Ah, la señora te... Melba García le manda nuestro, no, un saludo, porque ella no se va de, de la, no sale a trabajar hasta que no termine el programa. Muy Ay, bien, sí. gracias para doña sí. Melba. Eh, Miren, saludos muy especial para gracias, la doña. Gracias, Miren, a propósito espérate, de la. Espérate, dígame. Dando gritos, ¿Qué pasó? Para que hablen del doctor Mejía que falleció. Ay, no me digas. hospital me dijo Lourdes llamaste a Francés para que anuncie. Ah, doña Rosa Antomarchi, madre de, Ay, sí, del sí, doctor sí, Antomarchi sí, y de los ya, Antomarchi. En su Ay, lamentando mucho, el doctor. Porque él era compañero de, de especialidad de su hijo Juan. Sí, sí Estaba hace unos días muy crítico sí. a su salud. Ay, nosotros y nosotros le decimos Antomarchi Juan, pero el primero es Rosario. Ah, ya. El papá era apellido Rosario, pero como el Antomarchi... El Doña Rosa es el... Rosa la que lo domina. Igual que usted, Luz de Sánchez. Que... No, pero yo soy Sánchez, pues papá. Sí. Pues dame, pásenla bien. Gracias. Miren, este bueno, padre, mío, por aquí. Sí, a propósito pero, perdió la, la batalla contra el COVID. Qué pena. Miren, a propósito de lo que... Era abogado también. De lo, también. Sí, de lo del tema. Sí, eh, los nombramientos que está llevando a cabo Luis Abinader, los cuales eh, yo entiendo que todos son positivos. Ha, ha nombrado gente ahí de buen perfil, de buen perfil, pero que ni, hasta ahora ninguno de ellos se conoce eh, como, yo como, quiero verlo como funcionario. Hay yo que verlo, verlo ahora como sí. funcionario. Tengo la información de muy buena fuente de de un posible nombramiento aquí en la región. Que es el director de Medio Ambiente Según tengo la información eh, la, la dirección regional de Medio Ambiente Aquí eh, la podría estar ocupando Un regidor electo de Tenares Que ya me dicen que tiene la carta hecha Para renunciar a, a regidor Y venir a ocupar aquí la dirección la regional de, No, de, de, de, Tenares, de Tenares La dirección regional de Medio Ambiente Según Pero tengo la información de Esa línea bajó de manera directa de manera directa, de la capital, de allá, de. de a Elías Polanco que me de la, llame. De, salió de, de allá, de, de, de, de, del hostal de la Nicolás. llevando ahí? Vamos a ver, Elías, juega. El y que está, eh, según tenemos entendido, eh, avalada y aprobada por la Comisión Provincial de, de Hermanas Mirabal. Había que ver si hay alguna situación con la de aquí. Un regidor de Tenares posiblemente esté ocupando la Dirección Regional de Medio Ambiente eh, Aquí eh, en la región, valga la redundancia Y según la información que tengo de muy buena fuente que ya la carta de renuncia a su, decir, posición, a su posición de regidor ya está incluso el hecha Bueno, ahí ah, está Ahí está, a Elia Polanco que me llame, que me haga el favor de llamarme porque quiero consultar. Sí, Elías Polanco, ¿eh? Ah, bueno. Hay Elías Polanco, se está sonando que va a ocupar aquí la Dirección Regional de Medio Ambiente. Consíganme, Elías Polanco. Ya, Elías Polanco, Vamos que a... llamen. Vamos a ver. Filtraron los... esa información. Vamos a ver los, los WhatsApp, puente. mis amigos. A sí, ver es. qué dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Vamos a recordar la pregunta del día a okay. los amigos televidentes Magnifico. para que estén en contexto. Vamos a ponerle en pantalla muchachos, la siguiente ¿Considera usted El nuevo gobierno de Luis Abinader, vamos a ver Amado, cuál es la pregunta, la tienes ahí Sí, sí, ¿considera usted que el nuevo gobierno Debe dedicar más recursos Para la ayuda social o para las Ayudas sociales? Yo entiendo que eso está super, es Ya eso está superditado A la situación de pues Salubridad pasar. del país y de La necesidad que tenga para invertir En el, eh, como social